Queridos amigos, muy buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí y gracias a, al Grupo Villena, el Grupo, la, ahora Asociación de Estudios Espirituales, Grupo Villena, por esta invitación y particularmente a Antonio Lledó Flor, que es un antiguo amigo por quien tengo pues, una gran simpatía y un gran reconocimiento. Les agradezco mucho que hayan venido y espero que el tema que abordamos esta tarde Pueda ser de interés y de agrado para ustedes Y además pueda servirles como información Como un conjunto de criterios para ampliar esta, la visión sobre este tema Y por qué no, quizás hasta en el caso particular De situaciones que cada uno ha podido vivir Quienes me conocen decían saben que llevo más de 50 años transitando por estos caminos y quiero decirles que la vida, la experiencia, la formación profesional, el área de la práctica clínica y la visión espírita, después de más de cinco décadas, lejos de haber desanimado aquel joven que empezó, lo ha confirmado. Y sin ninguna pasión, mucho menos fanatismo, que me es ajeno del todo, la, el estudio teórico, la reflexión, la investigación, la experimentación y esa práctica clínica y terapéutica me han corroborado muchísimos de los postulados básicos que se derivan de una visión espiritual del ser humano. Y si en algún área esto se puede reafirmar es precisamente para aquella para la cual mi amigo Antonio y la asociación me han invitado a que esta tarde les presente algunas consideraciones. Porque efectivamente para un psicólogo clínico de formación filosófica espírita es muy importante hablar sobre las enfermedades mentales y la obsesión, porque ambos temas están ampliamente y directamente relacionados. El tema de las enfermedades mentales tiene, además de aspectos científicos y sus contornos históricos y culturales y filosóficos y terapéuticos, tiene un aspecto profundamente humano, Cualquiera de ustedes que por razones personales o familiares o porque conoce un amigo que haya sufrido o sufra de algún tipo de perturbación de sus facultades cognitivas, mentales, se dará cuenta que aún en nuestra sociedad y aún con los enormes avances de la ciencia, que son extraordinarios, especialmente en el campo de la ciencia y la salud, específicamente la neurología, la psiquiatría y la farmacología, a pesar de esos enormes avances que son tan importantes, el paciente mental sigue siendo un paria, sigue siendo objeto de rechazo, a veces hasta familiar, que se consideran hastiados, cansados, de encontrar una persona que no funciona con nuestra lógica, con nuestro raciocinio, que se pierde en el tiempo, que se extravía en el espacio, que se despersonaliza, que cambia a su modo de ser o de pensar de la manera más inesperada. Y cuando consu se consulta a los especialistas, ya estos a veces hasta se cansan de no poder encontrar una solución y acuden a la fórmula farmacológica, medicarlos y se convierten a perpetuidad en pacientes no solamente adictos, sino dependientes de determinadas medicinas, que alivian los síntomas, que calman, que cedan al paciente, que lo reducen en su pensamiento y en su actividad, pero que muchas veces no constituyen una solución definitiva o permanente. Y la sociedad, la sociedad, sigue de algún modo mirando de reojo a estas personas y a veces deambulan como parias sin que haya una actitud comprensiva, respetuosa y generosa o solidaria con ellos. Por eso a mí me toca el tema, tanto en el aspecto clínico y del ejercicio profesional, como desde la perspectiva de una visión filosófica como la que se deriva de la doctrina espírita, la doctrina propuesta por Allan Kardec en el siglo XIX, y que realmente puede ofrecer no solamente soluciones desde el punto de vista diagnóstico, de entender el problema, sino desde el punto de vista terapéutico, de atenderlo. Y por ello, por ambas direcciones, el tema me llega muy de cerca, tanto en la práctica clínica, privada, como en la docencia universitaria, como en la actividad espírita. Y por ello nos resulta un tema enormemente importante, que mucho más allá de una conferencia, en numerosos países hemos dictado seminarios completos para abordar este tema de una manera más completa. Y no como hoy, que apenas vamos a dar unas simples pinceladas sobre el tema. Y al final si ustedes lo desean, con las preguntas particulares podemos orientar algunos puntos que a cada quien le pueda interesar más de cerca. Este problema humano se ha manifestado a través de todos los tiempos. El paciente mental, el enfermo mental, ha sido mirado de una manera inadecuada, inapropiada a lo largo del tiempo. Les decía que la persona con problemas, que luego explicaremos, de orden mental, a lo largo del tiempo, ha sido considerada de, con enfoques muy diversos, totalmente ajenos a lo que hoy la ciencia consideraría. En la antigüedad, los enfermos mentales fueron tratados como endemoniados. El demonio era el responsable de esas perturbaciones y, en consecuencia, eran tratados de una manera violenta. Incluso en el, en, en, hubo casos, muchos casos, en que fueron llevados a, a las hogueras. Cuando no era así, eran considerados personas peligrosas. Y por lo tanto, eran encarceladas, junto con los delincuentes comunes. Y así a lo largo del tiempo. Hubo, claro, pioneros que de algún modo trataron de recuperar el sentido humano de la enfermedad mental. El propio Hipócrates, con su teoría de los cuatro humores, estableció una primera nosología, una primera clasificación de las enfermedades a partir de los temperamentos melancólicos, sanguíneos y con, flemáticos. Y consideraba el propio Hipócrates que al paciente mental, en esos disturbios, por la mala combinación de sus humores o de sus fluidos, había que atenderlo con criterio humanitario. Galeno siguió en esa dirección también y otros más. Hasta que en el siglo XIX, un médico francés, psiquiatra de su tiempo, Felipe Pinel, fue el primero que realmente le dio a esto un abordaje no solamente humano, sino científico. Aprovechando los aires, de la revolución francesa, que eran aires de mayor libertad. Él consiguió permiso del gobierno para que le dieran a su cargo lo que entonces era el hospital cárcel de la Vicetré, es decir, un sitio donde los enfermos mentales eran condenados allí de por vida, a perpetuidad, en sótanos. Y él logró el permiso para que él pudiera atenderlos, y cuando aquellos pacientes, después de muchos años, algunos realmente trastornados del todo, otros hasta por una simple denuncia, pasaban su vida allí, hay escenas que algunos literatos describen de cuando aquellas personas fueron llevadas de la mano de Pinel por aquellas escaleras, volver a la superficie, la sola posibilidad de contemplar el sol, de tomar la luz solar, los hacía llorar como niños y se arrodillaban ante su benefactor para agradecerle que aunque sea les hubiera devuelto la posibilidad como seres humanos de mirar el sol. A partir de Felipe Pinel, la psiquiatría tomó otros rumbos más científicos y más humanos, y a él le siguieron otros como Esquirol y otros que estudiaron las enfermedades mentales. Y ya en el siglo XX, a final del siglo XIX, al final, ya en el siglo XX, ya hubo una actitud mucho más comprensiva. Se empezó a entender que los enfermos mentales no eran endemoniados, tampoco eran necesariamente violentos, tampoco estaban condenados de por vida, podía haber solución para ellos y comenzaron los estudios para tratar de detectar eh, las causas posibles de las enfermedades mentales y tratar de separar por su grado de complejidad, por el diagnóstico y por las posibles soluciones, tratar de apartar unos casos de otros. De modo que ya en el siglo XX vamos a tener hospitales psiquiátricos con cierta actitud más humanista, aun cuando no siempre fue así cuando aparecieron las técnicas convulsivas, especialmente el electroshock, que muy pocas veces recupera al paciente, porque por si ustedes no lo saben, el electroshock es una descarga eléctrica pequeña, regulada, pero que básicamente se fundamenta en un criterio probabilístico. Es decir, se parte de la idea de que el sistema neuronal está alterado, eh, fuera de su lugar y con una descarga eléctrica, probabilísticamente podría volver a recuperarse. Eso se basa, el electroshock. Y además de eso, aparecieron sustancias, drogas, para poder reequilibrar a los pacientes. Pero en general, hubo un enorme avance en el siglo XX y hoy en día, hay que decirlo, hay una actitud mucho más respetuosa del paciente mental. Y eso es muy importante. Hoy en día contamos con estudios que nos dan gran información, desarrollos de la neurología, la fundamentación farmacológica, que es de gran ayuda, y hay estudios que permiten clasificar detalladamente las enfermedades mentales. En el mundo de la psiquiatría utilizamos un, un libro, un manual, que es el Manual de Desórdenes Mentales, DSM, lo llamamos nosotros, ya va por la sexta o séptima versión y allí en esas mil páginas están clasificadas detalladamente las enfermedades mentales para poder abarcar ese universo tan amplio de trastornos eh, diferentes con sus síntomas, sus características, sus detalles y los posibles recursos terapéuticos que se podrían aplicar. Bien, para decírselos muy rápidamente, porque repito, esta apenas es una charla muy informativa, quiero decirles que ya se conocen muchas causas que pueden provocar desórdenes mentales. Podríamos hablar de factores exógenos, es decir, los que vienen de fuera hacia la persona, y de factores endógenos, aquellos que nacen en la propia constitución por vía genética o por otra vía interna de su bioquímica cerebral. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible en esta exposición. Los factores exógenos son aquellas situaciones externas a la persona que pueden provocar un trastorno mental. Podríamos, por ejemplo, señalar entre los más importantes y los más obvios una, un traumatismo cráneo-encefálico. O sea, cualquiera que le dé un golpe en la cabeza que pueda lesionar parte del tejido cerebral eh, o algunas zonas cerebrales, una de las conductas que se desencadenan a partir de allí puede ser que pierda la noción del tiempo y del espacio. Se despersonaliza, es decir, pierde el sentido del yo, deja de ser quien es, se imagina que es otro, o pierde sentido de la relación con los demás. Entonces, desde un traumatismo eh, en la cabeza hasta la ingestión de drogas, las sustancias que van desde el alcohol, en su consumo, el alcohol etílico, en su consumo inmoderado, desenfrenado, porque a nadie nadie le va a sobrevenir una enfermedad mental por tomarse un par de cervezas, mucho menos una, unas copas de vino, ya que estamos aquí en España y qué, qué sería de la dieta mediterránea sin el vino. No hablamos de eso, hablamos del consumo inmoderado, que puede llevar a desencadenar trastornos mentales e inclusive la muerte por el delirium tremens, es decir, ya la muerte como producto del alcoholismo. Las drogas, estupefacientes, narcóticas, psicotrópicas, pueden, pueden provocar. Y si es un consumo reiterado, el paciente se va degradando, se va, ustedes lo saben, se va cada vez deteriorando más mental y físicamente y termina eh, prácticamente como un desecho social. Y puede provocar el, la ruina mental o puede provocar la muerte misma. También tenemos ciertas, ciertos factores externos eh, provocados por el estrés. Un estrés violento, no controlado, que provoque desajustes, puede llevar a una persona eh, a una alteración profunda de sus facultades mentales. Y así hay causas muy diversas externas, Pero internamente también tenemos que considerar predisposiciones genéticas, personas con tendencias, se ha podido observar en grupos familiares, estadísticamente hay una predisposición a la enfermedad mental y eso hoy en día, hoy en día cada vez más en el mundo vamos hacia una comprensión del niño a partir de su árbol genealógico, del conjunto, de todo su parentesco para tratar de determinar si podría haber predisposiciones en esa dirección y cómo ayudarlo para que no se desencadene aquello en lo que hay predisposición hereditaria. Y además de lo genético, eh, pueden producirse alteraciones de orden bioquímico en el cerebro que podrían alterar las facultades mentales. De modo que hay un elenco muy variado de causas. Incluso hay algunas que pocas personas saben que podrían desencadenar en casos extremos las enfermedades mentales, como por ejemplo ciertas carencias, las avitaminosis, por ejemplo. Las carencias de algunas vitaminas, en forma reiterada por algunas deficiencias alimentarias, podría provocar desajustes mentales. Y también situaciones como... Eh, producto de eh, alguna experiencia también traumática o de propios ejercicios mal llevados que pueden provocar anoxia, es decir, desoxigenación cerebral, que pueda perder oxígeno del cerebro y podrían de, podría provocar un traumatismo de esta naturaleza. De modo que las causas son muy variadas. Hay psiquiatras de orientación eh, sociológica que consideran también los factores sociales políticos, económicos, eh, que podrían provocar desajustes individuales y colectivos de esa manera. O sea, imagínense ustedes en mi caso como venezolano, eh, tengo, tendría mucha tela que cortar para decirles la, la situación de, de, de Venezuela, que hasta hace 20 años fue un, un país y ahora ha dejado de ser un país para ser una tragedia. Imagínense ustedes la cantidad de personas hoy en día no solamente eh, a las cuales se le han provocado trastornos diversos de este tipo, sino también la elevación de la tasa de suicidios ante la incapacidad de personas que tenían un nivel de vida aceptable y ahora han pasado a la mendicidad. De modo que todo esto tiene que ver con las diversas causas de las enfermedades mentales. <risa> Desde el punto de vista, punto de vista mm, esquemático, para entenderlas, yo voy a ser muy sintético en esto, a riesgo de, de dejar por fuera demasiados temas. Pero para una comprensión fácil ahora, déjenme decirles que podríamos hablar de tres niveles de profundidad en las enfermedades mentales. Y las vamos a llamar ahora neurosis, psicosis y esquizofrenia. ¿Por qué en ese orden? Porque la neurosis es algo que nos da a todos, aunque todos podemos controlarlo. La neurosis es un desajuste temporal, momentáneo, que nos desequilibramos. Una depresión, por ejemplo, por duelo, por pérdida de seres queridos o por otra razón, puede encadenar en una condición neurótica en la cual nos, o nos deprimimos o, nos, o entramos en estados descontrolados de euforia, o simplemente nos hacemos apáticos, inapetentes, eh, tenemos pérdida del interés por la comida, pérdida del interés sexual, pérdida del interés afectivo, eh, descontrol familiar. Pero la neurosis tiene como característica básica, y no dejen de tomarlo en cuenta, que el paciente nunca pierde la autocrítica. Es decir, el neurótico sabe que está neurótico. Y eso ayuda porque el primer, problem, el, primer, el primer camino para la solución de este problema es reconocer que se tiene el problema, como en cualquier situación. Y el paciente neurótico, al saber lo que le está pasando, pide ayuda. Acepta ayuda y se le puede ayudar. Pero si no recibe esa ayuda, o si el problema se complica, puede irse pasando a una etapa de psicosis. En la psicosis, el paciente pierde la autocrítica. Es ese caso que se suele decir en el lenguaje común de que está loco, pero cree que los locos son los demás. Entonces, la psicosis pueden producir fenómenos, por ejemplo, de despersonalización. Ustedes habrán visto tantas veces cómo se caricaturiza a un paciente psicótico, llamándolo loco simplemente, haciéndose creer, él creyéndose que es Napoleón Bonaparte y toma la apariencia eh, con la postura típica de Napoleón. U otros se creen otros personajes, dejan de estar en el tiempo y en el espacio. Claro, hay psicóticos que pueden recuperar momentos de lucidez. Hay psicóticos que ya no la recuperan y pasan al tercer nivel que es la esquizofrenia, ya la locura declarada, la demencia. En la psicosis es muy importante señalar que eh, este paciente tiene dos polos básicos, la manía o la depresión, entonces eso lo llamamos una psicosis eh, maníaco compulsiva, obsesiva, depresiva, porque hay pacientes psicóticos que durante un tiempo están se deprimen no se quieren levantar de la cama, se postran. A mí me, muchos pacientes me decían, es que no, no solamente es que no me puedo levantar de la cama, es que no puedo ni pensar. A tal extremo llegaban en su depresión profunda, pierden el interés por la vida, y ese es el paciente más delicado porque es el que está más cerca de la tentación del suicidio. Pero curiosamente y probablemente por alteraciones internas bioquímicas cerebrales, ese paciente deprimido puede repentinamente y sin solución de continuidad, de un, bruscamente, pasar a una fase eufórica. Y ahora no es que se levante la cama, es que no hay manera que se acueste más. Y ese paciente eufórico empieza a imaginar cosas. Se cree ahora que es un gran científico y un cacharro que tiene en las manos, él lo está viendo como un artefacto que ha descubierto. A veces se le ocurre así que los extraterrestres se lo crearon u otros eh, imaginan que es un gran invento que va a salvar a la humanidad y empiezan a tener fases eufóricas que no los para nadie. Hablan, Antes no hablaban, ahora hablan descontroladamente. Antes no pensaban, ahora no dejan de pensar, pero todo tipo de pensamientos absolutamente hasta absurdos. Y el paciente en estado maníaco tiene el peligro de que puede herirse, puede, puede llegar a provocar situaciones en que esté en riesgo su vida también. Bueno, cuando esta psicosis ya no hay manera de atenderla y curarla, este, el paciente entra en fase de esquizofrenia, que es lo que en general podríamos decir que es lo que llamamos la locura, ¿no? donde ya ha perdido todo contacto con la realidad ya ha perdido el contacto con sus seres queridos, no reconoce a nadie, no se auto reconoce, eh, puede adoptar actitudes de mutismo, de silencio total, como puede hablar sin ton ni son en cualquier lugar, a cualquier hora. Y muchas veces cuando se autoagrede hay que someterlo, hay que sujetarlo, todo eso. Este, este cuadro eh, eh, nos permite entender que hay un un itinerario de complejidad de la enfermedad mental. Esto es muy importante para conocer en qué grado se puede encontrar una persona y profesionalmente indispensable. Bien, dicho esto, quiero decirles que hay hoy en día soluciones desde el punto de vista médico, psicológico, terapéutico. Hay soluciones muy diversas. El, en primer lugar está la, la solución eh, de los fármacos. Hoy en día se ha desarrollado tanto el mundo de los medicamentos que hay posibilidades de frenar conductas depresivas ¿m? excitando a la persona, hay posibilidades de atender conductas maníacas inhibiéndolo, hay posibilidades de atender eh, los signos de agresión autoagresión o agresión a los demás, hay posibilidades de calmar sus dolores, sus molestias, sus incomodidades, hay posibilidades de lograr que concilie mejor el sueño, porque una de las características de esta enfermedad es que no logran dormir, y eso es un círculo vicioso, porque entonces el insomnio los pone peor, eh, hay posibilidades de ayudarlos con la solución farmacológica. El problema está básicamente que el fármaco auxilia y ayuda y aligera los síntomas, pero pocas veces resuelve el problema. Casi se da por descontado que es una enfermedad crónica. Va a estar toda la vida con la persona. Es más, generalmente el psiquiatra, que en esta visión suele decir a la familia, él es incurable, simplemente se le puede ayudar. Porque la farmacología no termina, en algunos casos sí, pero en general, no termina de resolver el problema. En otra visión, en la que yo he participado mucho más, que es la visión de la psicoterapia, se puede intentar ayudar en cierto grado de la enfermedad mental, sobre todo en las neurosis y en alguna psicosis, se puede ayudar atendiendo a la persona, reorientando su vida. Haciendo un análisis transaccional, haciendo un análisis de su modo de pensar, de sus interrelaciones con los demás, de las causas posibles de lo que ha llevado a, ese, a esa perturbación. He visto muchas veces, he visto muchas veces personas que por un duelo, ante la pérdida de un ser muy querido, no logran recuperarse. Y se deterioran, y su deterioro los lleva finalmente a desencadenar enfermedades mentales. Si... Y a algunos casos he visto en que hemos podido ayudar reelaborando ese duelo y tratando de hacerle comprender que esa persona no debe morirse con el que se murió y que en homenaje al que se murió, por decirlo ahora en ese lenguaje, debe vivir. Y hay maneras en psicoterapia de discutir, de analizar, de examinar. La diferencia está, y perdóneme que lo diga, pero es una realidad, y con eso no lastimo a ninguno de mis colegas. La diferencia está que una solución farmacológica se da en 10 minutos. Y una solución psicoterapéutica puede durar 5 horas en la misma sesión. Aquello es eh, una curación express. Y esta es una atención mucho más prolongada. Y como vivimos en una sociedad donde no hay tiempo, todo el mundo se queja que no tiene tiempo. Todo el mundo siempre nos dice, es que el tiempo no me da. Quizás deberían pensar si lo están gastando bien, reevaluar. Pues como las personas dicen, los profesionales dicen eso y las pacientes también, pues entonces se busca una solución rápida. Casi, casi imitando el modelo social dominante. Todos queremos soluciones rápidas. Eh, para haber enfermado nuestro organismo de cualquier problema hemos tardado años, pero queremos que el médico nos lo resuelva en media hora. Queremos todo rápido. Y hasta para la conquista amorosa queremos que sea rápida también. Lo que debería ser un proceso más afectivo y más, más elaborado. ¿no? Bueno, también en esto hay esa tentación y no es así. En la vida no es así. Todo lleva su tiempo y la psicoterapia ayuda mucho siempre y cuando haya disposición del paciente, haya disposición de, del profesional, haya disposición de la familia, y también haya recursos para pagar eso, salvo que sean instituciones de utilidad pública. Bueno, mmm, dicho todo esto, permítame señalarles que a toda esa cantidad de causas, de posibles perturbaciones mentales, nosotros estamos en la línea de pensamiento de incorporar una causa más. Y esa causa la llamamos la obsesión espiritual. La obsesión es un factor más dentro del universo de enfermedades mentales. Porque la obsesión también en sus síntomas se expresa como una enfermedad mental. Ahora, en sus causas es diferente. Y aquí el aporte de la filosofía espírita. En... La historia del pensamiento espiritualista en general en el siglo XIX fue Alain Kardec, fue Alain Kardec el primero que presentó un estudio racional, un estudio sólido y experimental sobre esto. Y en obras como el libro de Los Espíritus y en este caso especialmente el libro de los Mediums, Kardec presentó el tema de la obsesión espiritual como un factor fundamental para entender ciertos casos en los que Kardec mismo decía no son producto de lesiones o alteraciones cerebrales, es algo de naturaleza espiritual. Y eso que Kardec presentó al día de hoy, siglo y medio después, y habiendo tenido la experiencia de numerosas instituciones eh, atendiendo estos casos, incluso de numerosos profesionales de la salud que son espíritas, se ha logrado realmente determinar por qué en algunos casos la enfermedad mental es producida por una obsesión espiritual. De modo que lo primero en general de todo esto que les quiero señalar como resumen es que la obsesión espiritual es una de las causas fundamentales dentro de las enfermedades mentales pero aceptar que la obsesión se produce no significa desconocer otra buena cantidad de causas para las enfermedades mentales. Y si se equivocan los psiquiatras materialistas al negar la obsesión espiritual, se equivocan aquellos que en nombre del espiritismo ignoran los factores materiales de la enfermedad mental. Y aquí lo que corresponde, es una postura holística, global, ecléctica, separando el grano de la paja, una postura inteligente para encontrar que en algunos casos estamos ante enfermedades mentales típicamente producidas por factores exógenos o endógenos de naturaleza orgánica o de alteraciones neurológicas y cuando en algunos casos la situación proviene de una obsesión espiritual. Es, y es el área que a nosotros nos interesa más destacar, es muy importante que las personas que estudian la visión espírita, que las instituciones o centros o sociedades espíritas tengan mucho cuidado en confundir una perturbación mental que puede ser provocada por una obsesión de una enfermedad mental que puede ser provocada por todas aquellas causas genéticas, eh, físicas, exógenas si, eh, o de cualquier otra naturaleza. Esto es demasiado importante, porque así como desde el punto de vista de la ciencia oficial, a pacientes que son evidentemente curables, porque son el resultado de una perturbación originada por varias razones, por una entidad espiritual desencarnada, se equivocan al ignorar esa causa y diagnostican como esquizofrenia lo que podría ser atendido de otra manera y curado, se equivocan nuestros compañeros cuando en instituciones espíritas y sin ningún estudio, y sin apoyo médico ni psicológico, atienden obsesiones sin considerar que hay una cantidad de factores distintos a las obsesiones que producen los mismos síntomas. De manera que el asunto es complejo, porque la pregunta es obvia. ¿Cómo podemos saber cuándo es un caso y cuándo es otro? Que Me imagino que la mayoría se está haciendo. Y eso hay hoy en día criterios para poder... Diferenciar unos casos de otros. La obsesión espiritual parte de un fundamento esencial de, de la visión espírita, que es la supervivencia, la vida espiritual después de la muerte, la continuidad del espíritu después de la muerte. Si admitimos esta premisa de que somos espíritus encarnados y que luego de la muerte se produce la desencarnación la liberación del espíritu de su cuerpo físico y que pasamos a otro plano otro, otra dimensión eso que se acostumbra a llamar el más allá que no está tan allá está bastante más acá de lo que podemos pensar ese más allá si entendemos eso comprenderemos que esos seres que han partido no dejan de ser ellos mismos, con sus virtudes y sus defectos, con sus estados emocionales saludables o perturbados. De modo que en el mundo espiritual hay una humanidad invisible que no deja de ser humana. Y entre esa humanidad invisible y esta humanidad visible, entre el mundo desencarnado y el mundo encarnado, entre el mundo de los espíritus y el mundo eh, físico, hay una interrelación permanente. ¿Quiénes son los espíritus? Las almas de los seres fallecidos. No son demonios, ni ángeles, seres humanos con todos nuestros grises, ni con cumbres extraordinarias de espiritualidad, ni con abismos eh, satánicos. Seres humanos. Y si aquí como encarnados somos criaturas sencillas, unas más hábiles en unos conocimientos, unas más diestras en otros, unos más formados, otros menos formados, unos con valores más éticos, más espirituales, otros sin ninguno de esos valores, unos más amplios, más universales, otros llenos de prejuicios cuando se va en la desencarnación al mundo espiritual, se sigue exactamente igual. Por eso Kardec, con muchísima inteligencia y con el auxilio de los espíritus que le orientaron, escribió en el libro Los Espíritus un apartado que a mí me gustaría, y siempre lo hago, sugerir su relectura a quienes ya lo han leído y su lectura a quienes no lo han leído el ítem número 100 del libro los espíritus. Se denomina la escala espírita. Kardec se dio cuenta que los espíritus eran seres humanos, sin cuerpo físico, y que en el mundo espiritual hay un reflejo de lo que hay aquí. Y por eso dijo, hay desde los espíritus más elevados, espíritus puros, que él llamó, hasta espíritus sabios, Espíritus fraternos, espíritus menos amorosos, espíritus eh, que no se ocupan de nada, hasta espíritus que vibran en, lo, en la maldad, en lo negativo, en la ruindad. ¿Les cae la escala espírita. Por lo tanto, de ese más allá, se manifiestan a nosotros de todo. Se puede manifestar un espíritu muy elevado, muy positivo, de buenas intenciones, se puede manifestar un espíritu simplemente porque ha sido miembro de nuestra familia y sigue pendiente, porque una madre desencarnada sigue siendo ma la madre y, y nos sigue además riñendo o regañando desde allí, preocupada, o un familiar o un amigo. O se puede manifestar un poeta, se puede manifestar un científico, se puede manifestar una persona común y corriente eh, que vivía aquí en su trabajo manual o intelectual, pero se puede manifestar a alguien con ansias de venganza. A alguien corroído por la envidia. A alguien que vibra en la maldad. Entonces, cuando a esas manifestaciones, hay que saber discernir de qué estamos hablando. Cuando alguien por ingenuidad dice, es que me lo dijo un espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? por el hecho de ser un espíritu, lo que dice es verdad. Y si era un espíritu ignorante, que tú eres el que más bien debes orientarlo. Lo que me dijo el espíritu lo voy a hacer. ¿Estás seguro que es bueno? ¿Mm? ¿Estás seguro que está impregnado de bondad? ¿Por qué no miramos el contenido a lo que dice? De modo que las influencias espirituales Van en esas dos direcciones, o esas diversas direcciones, en esos grados diversos. ¿Y a qué llamamos obsesión espiritual? Kardec la definió de una manera muy simple, la acción de un espíritu malo. Y en este caso diríamos la acción, la influencia de entidades espirituales que por motivos diversos relacionados con la rabia, la envidia, la venganza, eh, ejercen una acción. Sobre otras personas encarnadas con algún propósito, alguna finalidad. A eso llamamos obsesión. Y cuando una persona está afectada por una obsesión, hay que en primer lugar, antes de intentar atenderlo o solucionarlo o ayudarlo, lo primero hay que hacer, muy elemental, es investigar el por qué. Porque no puede haber terapia sin diagnóstico. Yo he conocido grupos que sin tener estos criterios, de una manera muy empírica, muy elemental, muy precaria, se dedican a hacer desobsesiones o liberación de obsesiones sin averiguar qué están haciendo. Y son, para decirlo con el criterio del Evangelio, son ciegos guiando a otros ciegos. Se dedican a hacer algo sobre lo cual no han estudiado ni han investigado. De modo que no todos se pueden dedicar a desobsesión. Y si en los grupos espíritas hubiera el auxilio, el apoyo, ojalá hubiese un médico espírita, un psicólogo espírita en cada grupo. Si no, pues alguien amigo formado que pueda ayudar y dedicar un tiempo a hacer ese estudio antes de pretender aplicar una acción terapéutica. Porque puede ser peor, créanme, el remedio que la enfermedad. Y se puede casi casi invadir un campo de la medicina de manera ilegal lo cual es extremadamente complicado. Esto ha sido discutido en numerosos congresos espíritas, panamericanos e internacionales, por las asociaciones de médicos espíritas, de psicólogos espíritas. Hoy en día hay una clara visión acerca del enfoque a seguir. Los grupos espíritas deberían informarse sobre eso a los efectos de tener cuidado con lo que hacen, para no ofrecer soluciones mágicas que no las hay, para no ofrecer curaciones de manera irresponsable, que no lo son, sino para ir siguiendo el método de Kardec, siguiendo la orientación espírita por un camino seguro, con una brújula adecuada, que es la que nos lleva a un buen puerto. La obsesión, por lo tanto, es el resultado de esa acción dañina de un espíritu sobre una persona o sobre varias personas, y o de varios espíritus, sobre una o varias personas, provocada por causas muy diversas. Y aquí nos vamos a dar cuenta que una, una vez más lo técnico está relacionado con lo ético. Y que las causas de las obsesiones tienen que ver con el grado de inferioridad moral de la humanidad. Un mundo, y esto es una hipótesis, un escenario imaginario, una utopía, un mundo en que todos los seres humanos vibrásemos en el amor y en la cordialidad, no habría obsesiones. Porque tampoco habría espíritus desencarnados provocándolas. Pero como esa no es nuestra realidad, nuestra realidad es mucho más dura y difícil y compleja que esa, uno de los elementos en que se manifiesta es la obsesión espiritual. ¿Y cuáles son las causas principales? De la obsesión espiritual Estadísticamente La primera tiene que ver con la venganza La venganza Hay un porcentaje alto De casos estudiados Algunos de ellos curados Otros no No siempre se logra la meta terapéutica No siempre se logra A la luz del espiritismo No siempre se logra su proceso Igual que en medicina Y la venganza está colocada en un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque en la venganza no hay exactamente una relación de culpable y víctima. No es exactamente así que la víctima es el bueno y el obsesor el malo. Ese maniqueísmo, esa división absoluta entre uno malo que perturba y uno bueno que, pobrecito, lo están perturbando, no es así. Porque a veces en la venganza, quien está actuando como obsesor, él cree que a él le deben y que por lo tanto él tiene el derecho de cobrar. Y a veces el origen de esa obsesión está en un comportamiento dañino de quien hoy es la víctima. Claro, la venganza es un comportamiento inadecuado, absolutamente inadecuado, pero producto de, de nuestra propia condición humana y social, no sé, aquí en España también, igual que en América, se, debe, se deben repetir refranes que son sumamente nocivos. Aquel, por ejemplo, de que la venganza es dulce. ¿Cómo va a ser dulce? La venganza es sumamente amarga. ¿Mm? Hay un, dicen, dicen, pero a mí no, no me consta, pero dicen que hay un proverbio árabe que se traduce de esta manera. Siéntate a la puerta de tu casa hasta que veas pasar el cadáver de tu enemigo. Ustedes se imaginan lo que eso implica, que una persona pierda su vida, la riqueza de su vida, las mensas posibilidades de su vida, colocando allí solo como objeto de su vida vengarse. Entonces hay el afán de venganza en las personas y en la cultura social nuestra. Hay como aquello de que si me la haces, me la pagas. Eso llevado a sus extremos, si una persona fallece víctima de alguna perturbación, provocada intencionalmente por alguien, desde allí va a intentar cobrarse. Y allí vienen, entre otros casos, la, una obsesión por ese tipo. Pero junto con la venganza está en general la rabia, el afán de poder, eh, la desilusión, el desencanto. Hemos conocido algún caso. De una persona, un desencarnado un caballero eh, Que estuvo casado algunos años con una mujer muy hermosa, muy bella Desencarna por algún factor y la mujer queda muy joven Y como suele pasar después del dolor, del luto, del duelo, de la recuperación anímica Pues desea reconstituir su vida Pues ese espíritu allí dice, no esa mujer es mía, esa no me la toca más nadie. Y se producen fenómenos de obsesión, hasta con experiencias paranormales en eso que los alemanes llaman poltergeist. Es decir, espíritus ruidosos, luces que se encienden, que se apagan, puertas que se abren, se cierran, golpes, molestias en la intimidad conyugal de la nueva pareja, todo eso. Hoy no les voy a contar casos, pues son muy duros, pero en seminarios que hacemos tenemos casos bien documentados y atendidos de esta naturaleza. Entonces la rabia, la molestia, son provocadoras de obsesiones y de un, una fenomenología paranormal adicional también, de ruidos, efectos físicos diversos. Y en el fondo de la obsesión, desde el punto de vista Moral, lo que está allí como conducta fundamental es la incapacidad de las personas, de los encarnados, de muchos y por lo tanto de los desencarnados de aplicar la milenaria, la muy hermosa, la maravillosa doctrina del perdón y no hay una educación para el perdón tanto que no la hay, que hasta gente de cierto nivel, diría yo, evolutivo, me han dicho a mí más de una vez, yo perdono, doctor, pero no olvido. Y yo le digo, si no olvidas, no perdonas. No, no, yo, yo lo perdono, pues yo no ya eso pasó, pero eso no se me olvida. Mientras no se te olvide, mentalmente lo tienes allí y por lo tanto no has perdonado. Yo suelo contar un episodio porque me tocó muy de cerca de la vida estrictamente real, que es muy aleccionador sobre esto. En una oportunidad yo estaba dando una conferencia sobre un tema parecido, no me acuerdo cuál ahora, en esa bella isla que se llama Puerto Rico. Es una ciudad muy bonita, una ciudad muy hispánica, de gran herencia arquitectónica española, que se llama Ponce. Y en esa, allí en un auditorio público muy grande, di una conferencia, obviamente sobre un tema espírita, y al terminar la conferencia, muchas personas se acercan amablemente a saludar, a firmar un libro, o a simplemente saludar, o quieren una dirección electrónica o algo así, o de correos, se me acercó una señora de muy buen aspecto eh, y la señora me dijo, mire, yo quisiera saber si usted me acepta para mañana una invitación a almorzar en mi casa. Yo, siempre precavido, le pregunté a los organizadores del evento si no tenía un compromiso al día siguiente. Les dije de qué se trataba, conocían a esta persona, un abogado, abogado, ahora le dicen en España abogada. También. Sí, porque ahora se ha puesto de moda eso. Es una majadería lingüística, ¿saben? Lo que falta es que digan miembros y miembras también. O, como dice un personaje cuyo nombre no me quiero acordar ahora en Venezuela, que dice, le vamos a regalar a los niños y a las niñas millones de libros y de libras. No son esterlinas, pero... Bueno, el hecho es que esta señora, abogado, me... Eh, me invita a almorzar mm, Me dijeron que podía Y al día siguiente fui a su casa una bella, una bella mansión en Ponce ¿Y de qué se trataba? La señora quería hablar conmigo En el almuerzo Muy bien servido Bueno, la escena en resumen fue así Pues la señora comenzó a hablar Y yo comencé a comer Y ella hablaba Y yo comía Y así fue el almuerzo. El almuerzo o la comida, si dice aquí en España, la del mediodía, ¿no? Bueno, pues es la misma, el mismo almuerzo. Y la. ¿De qué hablaba la señora? Me hablaba mal del ex marido. Y me decía con todos los adjetivos del caso. Lo mal hombre que era. Mujeriego. Le había sido infiel de todas las formas posibles, promiscuo, irrespetuoso, el que consumía licor y llegaba a casa en el peor estado de ebriedad, todo eso. Bueno, cuando ella terminó de decir todo aquello y terminó de hablar y yo terminé de comer, ella me hace la siguiente pregunta: Doctor, usted no me ha dicho nada. Yo pensé, porque eso no me deja. Pero no se lo dije No me deja Doctor, dígame una cosa ¿Qué me puede usted opinar sobre esta situación que me tiene tan atribulada, tan mal? Entonces yo adopté una estrategia de psicólogo Los psicólogos tenemos algunos trucos Pero no se los puedo decir aquí todos Son profesionales Pero una de las estrategias fue hacerme el desentendido Y hacerle la siguiente pregunta a señora O doctora también, abogado Dígame una cosa, ya que ese hombre se ha portado tan mal, ¿cuándo usted se va a divorciar de él? La señora puso una cara de desilusión conmigo, dijo este hombre, perdí la comida con este hombre. Pero usted no me escuchó que ya yo me divorcié, que es mi ex marido. Ya yo me divorcié. Usted no me ha entendido. Y le dije, no, yo le he entendido. Yo le voy a volver a repetir la pregunta. ¿Cuándo usted se va a divorciar de ese hombre? ¿De ese mal hombre? Él me dice, no, mire, hace tantos años me divorcié. Le dije, permítame, permítame explicarle. Usted se divorció jurídicamente. Pero usted no se ha divorciado mentalmente. Usted anímica y emocionalmente está casada con ese señor. Y cada vez que usted habla mal de él, lo atrae. Cada vez que usted habla mal de él, usted lo acerca, no lo aleja. Lo tiene a su lado. Y, y, su, y usted mentalmente vibra en eso. Y eso genera una atmósfera en usted emocional que le impide salir de ese círculo vicioso. Divórciese mentalmente. ¿Y qué debo hacer? Muy fácil. No vuelva a hablar mal de él. Claro, tampoco hable bien. <risa> tampoco hay motivo a hablar bien. Pero no hable mal. Mejor dicho, no hable del hombre. Le dije, mire... Usted es abogado. Me han dicho que es muy exitosa en la ciudad. Usted tiene una buena posición social y económica. Usted es una mujer joven. Usted es una mujer bonita. ¿Por qué no rehace su vida? Me ha dicho lo siguiente. Doctor, todos los hombres son iguales. Yo pensé, esto me incluye. Todos los hombres hacen lo mismo. Yo le dije, bueno puede ser verdad en un porcentaje, pero todos no, todos no, y le dije, trate de, de evitar hablar mal de él, olvídelo, y si usted me permite un consejo profesional, que es lo que yo le haría a un paciente mío, comience a salir, usted no tiene amigas, vaya con sus amigas a un club, a un lugar, tómese algo. Converse de otros temas Usted no tiene amigos Ojalá los tenga Salga con amigos Le pregunté, ¿desde cuándo usted no va a bailar? No, no, nunca más Ay, Pero le gusta bailar Siempre me gustó Vaya a bailar Vaya al cine Vaya al teatro Vaya a un recital poético Qué bueno que vino a la charla mía Vaya a un centro espírita Vaya a la sociedad, pase la página, perdone. Bueno, eso más o menos quedó allí. Como a los cuatro años, yo volví a Puerto Rico. Y volví a Ponce. Y di otra conferencia en otro lugar. Yo. Confieso que se me había pasado por completo aquel recuerdo. Al terminar la conferencia, se acercan personas a saludarme y veo que la señora se me acerca. Yo dije, este es otro almuerzo para lo mismo. <risa> pues no, no, ni me invitó a almorzar, la mala agradecida, ni me invitó a almorzar, ni era para lo mismo. Se me acerca y me dice... Usted, doctor, ¿se acuerda de mí? Le digo, me acuerdo de usted. ¿Se acuerda de la situación mía? Me acuerdo. ¿Se acuerda de lo que me recomendó? Me acuerdo. Y yo le digo, ¿me hizo caso? Sí. ¿Pasó la página? Sí. ¿Salió con alguien? Sí. ¿Conoció un caballero? Sí. Y me dijo, ¡y qué maravilla de caballero! <risa> Está saliendo con Él, estamos conviviendo. Hemos hecho ya varios viajes a Estados Unidos. Me siento realizada. Y le digo que se le ve en la cara. Usted se ve rejuvenecida porque se ve alegre. Se ve alegre. Y eso no es otra cosa que la aplicación de una enseñanza tan elemental que la hizo, la presentó Siddhartha Gautama el Buda, la presentó Jesús la presentó Pitágoras antes, la presentado todo, Gandhi, todos los grandes maestros de la espiritualidad en todos los tiempos nos han dicho si no perdonas estás encadenado. Y yo le agrego espiritamente estás encadenado a una obsesión. Hay un caso histórico muy interesante de una escritora inglesa, estoy seguro que ustedes la han oído mencionar, Agatha Christie. Agatha Christie en su, su primera etapa de producción literaria, aquellas novelas policíacas de detectivismo, en las que todo, en todas había un crimen y en todas ya uno sabía que iba a encontrar al criminal. Todos sobre la misma base, pero buena literatura en general. Ella en su primera etapa como escritora estaba casada. Pero ella descubre al esposo en una infidelidad que la lastimó muchísimo. Y se hundió en una fuerte depresión. Esto está contado por ella en su autobiografía y dejó de escribir. Tuvo un lapso de molestia, de duelo, de preocupación, de rechazo, de depresión y conoció un caballero. Yo no estoy diciendo que esta sea la única manera, estoy diciendo que a veces ocurre. Conoció a una persona, se enamoraron y se volvió a casar. Y una vez que volvió a establecer, a recomponer su hogar, volvió a escribir. Y la mejor etapa de su producción fue la segunda. Por cierto, que ella lo comentaba de una manera jocosa. En una entrevista con la BBC de Londres, a ella le preguntan sobre esta experiencia personal, y ella dice, sí, bueno, mi primera etapa tuvo este problema, pero en la segunda, en la que estoy, me siento muy realizada y me siento muy bien. Y además, y le puso una nota de humor británico. ¿Saben que el humor británico es humor del que nadie se ríe, pero es humor? Y la señora Agatha Christie le dice, mire... Me casé con un hombre cuya profesión es la de ser arqueólogo. Él hace investigaciones, ha hecho en Creta, en Chipre, en las culturas eh, del, del Medio Oriente. Es arqueólogo. Y ella dice, ¿usted sabe cuál es la, la, la virtud, lo positivo de casarse con un arqueólogo? Pues que como él aprecia las cosas antiguas, mientras una se pone más vieja, más lo aprecia uno. Así que ella le buscó al vaso, lo vio medio lleno. Y yo todo esto se los digo, mis queridos amigos, para que sepan que la cultura del perdón, que en Buda era la cultura de la compasión, es sumamente importante para el reequilibrio anímico y emocional de la humanidad. Y si decimos de la humanidad encarnada, por traslación hablamos de la humanidad desencarnada como un camino verdadero, ético, moral, de aconsejando un camino positivo, recuperar de las obsesiones. Ahora fíjense qué interesante es que si uno toma el esquema de la clasificación de las enfermedades mentales, yo les dije que lo recordaran, neurosis, psicosis, esquizofrenia. En la clasificación de Kardec, él se dio cuenta que los fenómenos de la obsesión también se pueden establecer en tres niveles. Que él los llamó nivel de obsesión simple, nivel de fascinación y nivel de subyugación. La obsesión simple es exactamente una neurosis. Porque el propio Kardec dice, todos podemos estar afectados porque por una falta de vigilancia mental, por una imprudencia, por pensamientos negativos, por acciones desordenadas, por conductas impropias, por haber hecho algo malo, podemos atraer entidades espirituales que por un momento dado nos perturban, pero también nos podemos liberar de ellas, porque estamos conscientes. La neurosis y la obsesión simple se corresponden perfectamente. La obsesión simple es una forma de neurosis provocada por una entidad espiritual. La psicosis se relaciona muchísimo con la fascinación, porque nos dice Kardec, en la fascinación se ilusionan los sentidos, se engaña a la persona, a veces cree que es quien no es, a veces un espíritu lo perturba tanto que pierde el sentido del espacio, pero luego lo recupera, o del tiempo, o de la personalidad. Y la esquizofrenia es auténticamente una subyugación, porque es el, ya no solamente, y como lo dice Kardec, ya no solamente un control mental, es un control físico. La persona pierde el control sobre su motricidad, sobre sus controles, y por lo tanto es un yugo mental y físico. Qué interesante que el esquema clasificatorio de la psiquiatría encaja perfectamente con el esquema de Kardec, con la única diferencia que la obsesión está provocada cuando es obsesión, está provocada por una entidad espiritual ajena a la víctima. Y a la luz de la visión espírita, y esto también es sumamente importante, hay una terapéutica que llamamos desobsesión, sobre la cual hay que actuar con cuidado, con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, y lo digo de muy buena fe, en todos los escenarios espíritas del mundo. Mucho cuidado con la desobsesión. No todo centro espírita tiene por qué hacer desobsesión si no está preparado para ello. Si no hay personas primero estudiosas que comprendan el asunto, que sean capaces de discernir cuando se trata de una perturbación mental, que hay que mandar la persona al psiquiatra sin ningún complejo, porque ya pasaron los tiempos aquellos de que si voy al psiquiatra es porque estoy loco. No, no, el psiquiatra es un médico, que puede examinar cómo están tus facultades mentales, como el, el traumatólogo puede examinar un golpe, o como el, el especialista, el otorrino, puede examinar todo tu sistema eh, nasal y auditivo. Entonces, eh, el psiquiatra como un paso previo, y la desobsesión como un recurso terapéutico, Tratando de entender cuándo comenzó, por qué comenzó, las causas que lo provocan. Tratar de identificar las entidades espirituales involucradas, por qué está provocando la obsesión y buscando la cultura de la reconciliación y la cultura del perdón. Porque si no hay reconciliación entre las partes y si no hay perdón, no hay desobsesión permanente, duradera. La desobsesión en la visión espírita, no es exorcismo algunos que no conocen el espiritismo pero se permiten criticarlo aunque no lo conozcan lo critican le atribuyen al espiritismo prácticas exorcistas el exorcismo es una técnica propia de las iglesias cristianas mismo católicas y sobre todo algunas pentecostales y evangélicas y también en el judaísmo hay exorcismos pero el exorcismo, primero, utiliza ciertos rituales. Segundo, atribuye la causa de ese problema que llaman posesión al demonio. El espiritismo no acepta ni ángeles ni demonios, acepta escalas evolutivas de los espíritus. Y en tercer lugar, el exorcismo es una técnica violenta que puede llegar desde el uso de crucifijos, objetos, aguas benditas, eh, elementos de ese escenario, hasta eh, agresiones físicas a la persona. <coughs> en el espiritismo no existe nada de eso. La desobsesión es una técnica de educación y reeducación moral. La desobsesión es una reeducación tanto del espíritu que la provoca, como de la persona afectada y del contexto en que está envuelto el caso. La desobsesión es una técnica de liberación a partir de la persuasión, tratando de convencer a la entidad espiritual que la provoca, que ya cese en sus actividades. Y tratando de buscar el perdón en las partes, tratando de encontrar con el auxilio, de los mediums, las sesiones mediúnicas, que haya un reequilibrio de la situación. Pero jamás un espírita cardecista hará exorcismos. Jamás un espírita verdaderamente cardecista utilizará aguas benditas, ni crucifijos, ni rituales, ni ceremoniales, ni técnicas violentas. Jamás un espírita cardecista. De modo que la visión espírita de la desobsesión es un procedimiento absolutamente científico, con criterios espirituales y profundamente éticos. Entonces, mis amigos, para dar paso a las preguntas, si las hubiere, permítame decirles que hay en esto como en todo, lo científico, lo técnico, lo espiritual se unen perfectamente con lo moral. Hay como, como, para decirlo de esta manera, hay que buscar una educación moral en el mundo, no a partir de fanatismo ni de misticismo, una, una moral laica, una moral humana, una moral de la vida, no para no vivir, una moral para la vida, una moral incluso para cometer errores, pero que también signifique capacidad para rectificar, porque no somos Jesús de Nazaret. No somos Budas, somos seres humanos, cada uno en su nivel evolutivo. Y aunque más de, más de uno yo me he, encontrado en la, me he encontrado en estos medios, me he encontrado con las reencarnaciones de Jesús, me he encontrado con las reencarnaciones de Kardec, me he encontrado con las reencarnaciones de Aristóteles, Aristóteles que se le olvidó la lógica, por cierto, Kardec que se le olvidó el espiritismo, Darwin que se, ya no sabe lo que es filogénesis. Eh, bueno, una, un, para decirlo en términos de Bayinclán, un verdadero esperpento. Pues, habiéndome encontrado con eso, debemos rectificar y aplicar el principio de la humildad. Somos seres humanos, sencillos, con virtudes y con defectos, con nuestros pecaditos que cada uno los tiene, sus equivocaciones, pero también con la virtud de querer rectificar y avanzar. Pero es un camino largo. De modo que, a la luz de ese concepto, la base de la desobsesión, no en particular para alguien, sino en general de la humanidad, es la visión moral. Y así como en la geometría, la distancia más corta entre dos puntos es el camino recto, o la línea recta, en la geometría moral, la manera más correcta de llegar adelante es por el camino recto. Y el camino recto es simplemente algo relativamente fácil de entender, aunque difícil de practicar. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Nos gusta vibrar en, el, en lo bueno, buscando la verdad, tratando de mentir lo menos posible o no mentir. Sobre todo, no dañar a la gente, no dañar en primer lugar a los nuestros, a la familia a la que venimos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Yo me he con tanta gente en la terapia que estaban llenos de emociones negativas. Yo le decía una vez a un paciente, a un masculino, decía tengo eh, de un conflicto con el padre, ¿cuándo no hablas con tu padre? Años que no hablo con mi papá. Pero lo quieres, lo quiero. ¿Por qué no le hablas? Porque no puedo, pues no me deja, pues soberbio, autoritario, arbitrario, aún así domínalo. Vete y dale un abrazo y dale un beso además. Dile que lo quieres. Eso lo desarma pues Esas personas así que son rígidas, autoritarias, arbitrarias Espiritualmente son muy vulnerables Solo que adoptan un barniz de fuerza para aparentar La gente que grita mucho Que es arbitraria, autoritaria No es que yo soy muy fuerte de carácter Todo lo contrario, son sumamente frágiles Cuando una persona emocionalmente es sólida No necesita gritarle a nadie Ni ofender, ni lastimar, ni herir, ni golpear las, los hombres, por ejemplo, para poner este caso Aunque también hay mujeres pero Los hombres que golpean a una mujer No es que son duros de carácter Son sumamente débiles Porque tienen que acudir a la brutalidad De la fuerza física A falta de demostrar Con sensibilidad y con emociones Lo que quieren decir De modo que yo le recomendaba a ese paciente Dale un beso a tu padre Y eso fue la, la terapia es más, dile que lo ama y aunque él me rechace, dile que lo ama y díselo hasta que le duela Y verás cómo el amor vence Y convence Y transforma Si logramos eso en el mundo Habremos logrado una humanidad encarnada mejor Y una humanidad desencarnada mejor Entonces, depende mucho de nosotros quienes queremos un mundo mejor, de más justicia, de más libertad, de más igualdad, de más fraternidad, de más solidaridad. Nuestra, nuestro único mensaje es ese. Hay que buscar una manera que la gente entienda que en la vida no hay que perder un minuto en odios, en rencores, en rencilla, en maldad, en venganza. La vida es como un autobús, un ómnibus. Si no te montas, él se va. No lo pierdas. Si encuentras en tu camino una persona para hacer un hogar, para hacer una vida, no la dejes ir si es la persona adecuada. Lucha con las dificultades. Si son la gente que te procreó de la que vienes, esa es tu familia consanguínea. Algunos nexos espirituales puede haber. Lucha para que se mejore la convivencia. Y si es la familia que tú creas, con tus hijos y los hijos de tus hijos, busca la manera del equilibrio y la armonía. De modo que la desobsesión, en buena medida Es una recomendación básica De orden moral Y si ustedes me lo permiten Está a nuestro alcance Está a nuestro alcance Es cuestión de decisión La fuerza del espiritismo está allí No solamente en su filosofía Como decía Kardec Sino en el llamado que hace también a la razón Y al buen sentido positivo de la ética Voy a concluir diciéndoles esto, para que vean que se puede, se puede. El, hay algunas enseñanzas de tipo filosófico que nos pueden orientar sobre esto. Yo podría escoger una ahora. Voy a tomar la de una bellísima metáfora de origen oriental, de, de, de Asia. Se dice que una vez había un maestro con mucha sabiduría, que expresaba sus ideas con mucha brevedad, pero con mucha contundencia, que tenía una gran serenidad y una gran belleza espiritual. Y que la gente que le rodeaba era gente amable con él, porque reconocían esa autoritas, reconocían esa gentileza, esa bondad ingénita del hombre y su sabiduría ancestral. Pero nunca falta una persona malvadita. nunca. Y entonces aparece una persona que dice, yo a este maestro le voy a complicar la vida. Le voy a, lo voy a colocar en un trance, en una pregunta tal, que no va a encontrar solución. Porque cualquier solución le va a complicar las cosas. Eso es lo que en el taoísmo se llama un koan, una dificultad sin solución. Bueno. Este, esta persona se acercó al maestro y le dijo, maestro, tú que todo lo sabes. Y le muestra el puño. Aquí tengo con, bajo la mano apretada un pequeño pajarito. Tú que todo lo sabes. ¿Este pajarito está muerto o este pajarito está vivo? ¿Por qué era una aporía, una, un koan? ¿Por qué era una dificultad sin solución? Porque si el maestro decía que el pajarito está vivo, él apretaba el puño y lo mataba. Te equivocaste, está muerto. Si el maestro decía, el pajarito está muerto, te equivocaste y lo echa a volar. Como solo hay dos opciones el maestro no tenía salida. El maestro se dio cuenta de aquello, meditó y finalmente le dijo, la verdad está en tus manos. Y yo les traigo esta a colación porque esto también está en nuestras manos. Está en nuestras manos que seamos capaces de de ser más generosos, más amables, más fraternos, de querer servir al prójimo, o está en nuestras manos dejar que las cosas, que sálvese quien pueda, y sigamos practicando el homo hominis lupus, el hombre como lobo del hombre, y no como decía Francisco, Francisco aquel San Francisco de Asís, como decía el homo fraternis homos, el hombre de la fraternidad. Así que yo les invito a que en un tema como este, piensen que en definitiva está en nuestras manos y en las manos en general de la gente. Muchísimas gracias por la atención. Sí, John, yo te voy preguntar si se puede dar las circunstancias de que haya enfermos mentales en lo que concurran las dos circunstancias, el aspecto obsesión espiritual y también aspectos materiales material, al mismo tiempo. Sí. Vale, primera, otra pregunta. Daniel, ah, ¿cómo trataría, o como tú como profesional, cómo tratarías una mediunidad entorpecida por ¿Cómo? Ah, sí, está bien. ¿Entendió? Sí. A ver, aquí había otra pregunta. Sí, yo quería preguntar, dado que hay muchas profecías referentes al final de los tiempos, la proximidad al final de los tiempos, que se producirán eh, abundantes manifestaciones eh, mediúnicas si estas cosas se están produciendo los centros espíritas si estamos o no estamos obligados a orientar cuando nos vienen con esas manifestaciones totalmente arbitrarias y desarrolladas si debemos nosotros de guiarles y orientarles Aquí. y tratarles. Aquí hay otra sí. en el caso de la enfermedad de Alzheimer degenerativa, la alteración de conducta agresiva de muchos pacientes, ¿Qué, ¿Qué tipo de tratamiento o de respuesta tiene? Sí. ¿Ha tomado nota, no? Sí. Ver, otra? Sí, yo quería, puesto que has hablado en todo momento de la obsesión individual, yo quería llevarte un paso más lejos, a la colectiva. Una pequeña exposición o una. ¿Cómo apoyo no? Sobre ¿Cómo no? Bueno, veo que el nivel va más adelante, ¿eh? A ver, si sí, nos has comentado que es tan importante eh, el tema espiritual en ciertas eh, patologías eh, mentales, ¿qué se podría hacer, en, el, en este caso ustedes, los m, psicólogos, digamos, espiritistas, para convencer a aquellos psicólogos clínicos más materialistas para que profundicen en este tipo de estudios y, y tengan en cuenta la parte espiritual de, de los problemas? Sí. ¿Alguna pregunta más? Otra, sí, otra. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Hemos, se ha estudiado y se ha hablado siempre de la obsesión individual de un espíritu hacia una persona. ¿Existe o se produce obsesiones colectivas de.. Eh, y hablo de colectivos grandes que pueden llevar a, a, a alteraciones de conducta poblacionales? Sí. Eh, es suficiente. ¿verdad? Yo Porque creo que tiene tema para, para un seminario complejo. Pues creo. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a evitar que esto sea otra conferencia. Vamos a ir. Los amigos que preguntan entenderán que serán respuestas breves y, por lo tanto, insuficientes. Pero ayudan con, al menos con una orientación. Hay enfermedades mentales donde se combinan ambos factores. De hecho, personalmente tengo experiencias particulares de personas que siendo mediums y al mismo tiempo, que es otro tema, y al mismo tiempo por imprudencia en, la, en el desarrollo de esas facultades, han podido vincularse con entidades espirituales obsesoras y, se han provocado en los síntomas situaciones orgánicas que finalmente también se han sumado con alteraciones neurológicas. De modo que pueden darse esos casos. Son los más complicados. Son muy complicados, pero pueden darse. Ahí puede haber casos en que se combinen factores orgánicos y factores espirituales. Bien. Sobre la mediunidad entorpecida por una obsesión. Es muy frecuente. Es frecuente. ¿Por qué? Porque el medium es una persona sensible, sensible a un mundo de influencias espirituales. Nosotros vivimos sumergidos en un océano de vibraciones mentales, ¿no? además de distintos tipos de energías. Y por eso las personas más sensibles pueden captar ese tipo de influencia, desde pensamientos buenos, malos, hasta expresiones emitidas de manera voluntaria. Y si esa persona posee esa sensibilidad al grado tal de una manifestación mediúmnica, bien sea desde las más simples, que son las intuitivas, hasta las más complejas, que son los trances, mediunidad parlante, escribiente, auditiva, vivencias. Si no tiene educación espírita de esa facultad, puede, puede, no siempre, pero puede llegar a desencadenar una obsesión. Cuando una persona tiene facultades mediúnicas, es conveniente, es conveniente que acuda a la orientación espírita. Por supuesto, la verdadera orientación espírita dada por personas conocedoras del tema. Porque un medium, para ser medium, no tiene por qué ser espírita. Hay mediums que no son espíritas, hay espíritas que no son mediums. Son dos temas distintos. Eh, hay personas que equivocadamente dicen: Mira qué, qué buen espiritista es. Así. Ah, sean por sus cualidades morales, por su cultura. No, no, mira las facultades que tiene. ¿no? La persona puede tener facultades impresionantes, poderosas, y no ser espiritista. Al fin y al cabo, la mediunidad no la descubrió el espiritismo, y mucho menos la inventó. Los fenómenos mediúnicos existen en todos los tiempos de la humanidad. Ese mediunismo, que así lo llamamos, lo pasamos a denominar, lingüísticamente, mediumnidad a partir de la obra de Kardec por educación de facultades que son silvestres o espontáneas. Mediumnidad es la facultad educada. Mediunismo es la facultad silvestre. El mediunismo existió siempre. La mediumnidad la, la colocamos asociada a la educación espírita. Educación cultural del medium... Educación moral del medium, para que no haya lucro, para que no haya mala utilización de la facultad. Educación técnica de la facultad, para que el medium sepa, si lo es, que no es una marioneta manejada por hilos invisibles. Eso no tiene sentido. Una persona tenga facultades mediúmicas y entre en trance en la calle, en su casa, en la escuela. La mediunidad es para ser ejercida en el centro espírita y al servicio del bien, de la educación, de la información. Es una gravísima equivocación que las personas tengan facultades mediúnicas y de manera desordenada estén entrando en trance en cualquier lugar. Eso lo que hace es provocar de paso una imagen terrible de la mediunidad y del espiritismo. Entonces, cuando esa mediunidad no está educada, puede producirse puede producirse obsesiones. Porque la sensibilidad del medium es la que podría permitir que sus ventanas psíquicas se abrieran para una influencia de esa tan negativa. Fíjense, cuando yo les digo esto del de mundo de vibración en que estamos, el mundo de espíritus encarnados y desencarnados que estamos acá, en este planeta, la, las influencias espirituales tienen mucho que ver con lo que nosotros atraemos. Es más, se lo voy a decir de esta manera. Hay un refrán castellano, bueno, más viejo que la sabiduría de Lepe, que dice así, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues yo hoy se los voy a poner al revés. Dime quién eres y yo te diré con quién andas. Si tú me dices quién eres, yo te digo con quién andas. Porque de acuerdo con lo que tú piensas, de acuerdo con tus valores, con tus principios, con tu ética o tu falta de ello, yo te voy a decir quiénes andan contigo. ¿Quiénes creen ustedes que andan en un bar de mala muerte con unas personas embriagadas eh, de manera terrible y lamentable? ¿Quiénes creen ustedes espiritualmente que están allí? Espíritus encarnados que fallecieron alcohólicos, que en una suerte de simbiosis o de parasitismo espiritual se aferran allí. Aquí, por ejemplo, no hay espíritus de esos. Porque, ¿qué les va a interesar una charla de este tipo? Están, por aquí hay algún bar cerca. Pero digo, no un bar donde podemos ir en familia. Un bar de esos ya, ustedes saben. Bueno, de la misma manera cuando una persona consume drogas, y esto yo lo he comprobado clínicamente, y espiritamente, mediúmicamente, personas que consumen drogas no consumen solos, no solo hay que apoyarlos con un tratamiento eh, para quitar la adicción, se les puede apoyar espiritualmente para que entidades que los incitan al consumo y que consumen con ellos, en una suerte de absorción energética, se alejen. De modo que, en cambio, si uno va a mirar una obra en el teatro o va a escuchar un recital de poesías, ¿eh? de, de, de Lorca o de Antonio Machado, o de Neruda, o de, cualquier, o de Rubén Darío. ¿Cuáles son los espíritus que se acercan allí? Los que fueron poetas, los que les gusta la poesía. Es que como dice la homeopatía, similia similibus, lo igual atrae a lo que es igual. Entonces, ¿qué viene a una obsesión? Aquello que atraemos. Aquello que atraemos. En el libro Los Mediums, Kardec tiene una pregunta determinante, a mi juicio fundamental. Kardec pregunta, ¿cómo podemos alejar de nosotros a los espíritus malos? Sí. Hablando de este tema. La respuesta de un espíritu, en el libro de los Mediums, no en el de los espíritus, la respuesta de un espíritu es, es muy fácil alejar a los espíritus malos. Hay que atraer a los buenos. Y para atraer a los buenos ya sabes lo que tienes que hacer. De modo que una mediunidad, una facultad mediúnica, puede, por descontrol, por falta de orientación y de educación, puede provocar que se desencadene una obsesión. Claro, tiene que haber una causa de esa obsesión, solo que la mediunidad es favorecedora, si no está educada. Eh, acá creo que hay ese, esa epidemia, igual que la he visto en América, y en Venezuela atendí muchos casos de niños, de jóvenes escolares, que se les provocan disturbios neuróticos a partir del de llamado juego de la Ouija. Yo les quiero decir a ustedes, al contrario de lo que alguna gente piensa, que el espiritismo no tiene nada que ver con eso. Los espíritas desaconsejamos por completo la práctica de la Ouija. Ya ustedes saben de qué estamos hablando. ¿Es ouija los que inventaron este neologismo, eh, sí, sí, en francés y en alemán. Las letras, los números, tableros, juntar personas, los muchachos en los colegios, sobre todo en los liceos, se les ocurren estas travesuras que pueden terminar con problemas. Porque en esas prácticas de supuestamente dime si la compañerita de estudios me quiere o dime el número de la lotería, o dime si me puedo eh, cómo hacer para probar la materia. Ese tipo de porilidades, banalidades, lo que hacen es atraer espíritus de esa condición. Y siendo muchachos muy frágiles, todavía en su mentalidad, son fáciles víctimas de eso. Y en la otra hipótesis, que también ocurre, que la Ouija no sea porque se atrajo un espíritu, sino porque se desencadenan fuerzas del propio inconsciente de las personas, hay disturbios emocionales que nosotros llamamos clínicamente psicorragia, hemorragias psíquicas. Entonces, por prácticas de Ouija, se pueden encadenar a situaciones obsesivas. Bueno, con todo respeto para el distinguido amigo sobre el final de los tiempos. Mire, eh, hay que respetar todas las opiniones. Eh, hay quienes piensan y han predicho. Tantas veces el final de los tiempos Ustedes se acuerdan que hacia el año 2000 estaba aquello del calendario maya Todos los que hablaban de eso se callaron después Ustedes saben que hay movimientos en el mundo religioso fuertes Como el movimiento por ejemplo de los testigos de Jehová Si ustedes entran a internet eh, Verán que ese movimiento nació hacia 1914 Antes de la primera guerra mundial En Inglaterra Fundado por un señor de apellido Russell Se llamaba el Russellismo y nació con una predicción de que el mundo se estaba acabando ya. Y cuando se desencadenó la primera guerra mundial, aquel movimiento se enriqueció notablemente. Porque le decían a los fieles que el mundo se acababa, que entregaran sus bienes. No sé qué iban a hacer los predicadores de la iglesia con esos bienes y el mundo se acababa, pero de todas maneras los tomaban. Pasó la primera guerra mundial y el mundo no se terminó. Y la respuesta de la religión, cuando les preguntaban, era que Dios se había arrepentido a última hora. Pero llegó el año 36, y aquí en España hubo un levantamiento militar, y se instauró una terrible dictadura clerical y fascista, que España la sufrió tanto, y el, se produjo entonces el nuevo, la, y la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1939, otra vez el movimiento Salió que el mundo se acababa Pues terminó La guerra afortunadamente Con la derrota del nazismo Y el mundo no se acabó Dios se volvió a arrepentir Ahora están prediciendo otra vez Otro fin de los tiempos Otro fin de la humanidad Y hay millones de personas Por allí en el mundo vendiendo las revistas de, sus, de su grupo Y predicando el fin del mundo Y hay muchísimas sectas y nosotros los espíritas siempre reivindicamos que el espiritismo ni es una religión, que no es una religión, ni es una secta. Este es un movimiento filosófico, cultural, civil, profundamente laico. Todos tenemos templos, ni iglesias, ni sacerdocios, ni culto, ni ceremonias, ni libros sagrados. Este es un movimiento espiritual laico, librepensador, racionalista, ético y muy espiritual pues hay por allí sectas predicando el fin del mundo. Yo me permito recomendar la relectura, no porque tenga Kardec como única referencia. De hecho, hay conceptos de Kardec que yo considero que ya están superados, son del siglo XIX, pero lo esencial, que es lo fundamental, está vigente. Y hay un libro de Kardec muy interesante llamado La Génesis, que no tiene nada que ver con la génesis bíblica es la génesis orgánica, biológica, geológica del planeta, la génesis humana la génesis espiritual y uno de los capítulos del libro es los tiempos han llegado y Kardec dice, ¿qué, signi qué interpretación le debemos dar a este tema, los tiempos han llegado será un cataclismo planetario será que el planeta su eje se va a desestabilizar la humanidad se va a acabar será que terminará la etapa evolutiva en el planeta, Kardec dice, no creemos en eso. Los tiempos han llegado significa que hay nuevas etapas, nuevos ciclos de la evolución, producto del desarrollo de la conciencia humana. Yo pienso que esa metáfora al final de los tiempos debe ser interpretada como una nueva etapa de la conciencia humana a partir de la educación en valores morales y espirituales. Ahora, con todo respeto, sé que hay otras opiniones, pero, y todas son valiosas. Pero con Kardec y con el espiritismo pensamos que el mundo va a seguir adelante. Y tenemos una visión optimista de la vida y del mundo. Y una visión de que vamos a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y vamos a querer a la gente a pesar de la gente. Una vez yo hago una conferencia sobre este tema en el que me gusta insistir, una actitud ética, y una señora en una conferencia en Caracas se levantó, me tapó las preguntas, y me dijo, mire John, le voy a decir una cosa, todo lo que usted ha dicho yo lo comparto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, porque yo amo a la humanidad, el problema es que yo detesto a la gente. Y yo le digo, señora, ¿cómo usted va a amar a la humanidad y va a detestar a la gente? Y dice, ¿por qué filosóficamente yo amo a la humanidad? Pero mire, donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, el, el vecino del piso arriba, todos los viernes y los sábados hace una fiesta y unos escándalos. No puedo dormir, soy víctima del insomnio. ¿Cómo quiere usted que yo lo ame? Yo le digo, señora, incluyendo a esos, porque la humanidad no es una entelequia, es una abstracción. Humanidad no es, yo amo a la humanidad y después estoy teniendo conductas cotidianas muy negativas, soy tan envidioso como todo el mundo. No, amo a la humanidad significa en una traducción práctica, cotidiana y doméstica y concreta, que yo tengo cariño por las personas, aunque las personas tengan sus, todos tengamos nuestros lunares y nuestras dificultades, pero amar a la gente es el concepto práctico de amar a la humanidad. Bueno, nuestro amigo nos pregunta por el Alzheimer. Este es uno de los temas más complicados actualmente en el campo médico-psiquiátrico, eh, sobre el cual en los últimos tiempos se está, científicamente hablando, se está asomando una posibilidad en la próxima década de que pueda haber una solución. Porque el paciente con Alzheimer se provoca tal alteración neurológica que pierde la conciencia, la memoria, los recuerdos, su ubicación en el espacio-tiempo, progresivamente se deteriora hasta que ya se fue. Sigue físicamente encarnado acá, pero está ido mentalmente. Se han encontrado evidencias de, eh, que indican que hay ciertas alteraciones eh, cromosómicas que podrían indicar la relación con el Alzheimer. Ya hay experimentos con animales favorables. En esto la ciencia es muy prudente y se asoma como uno de los grandes desafíos para los próximos 10 años, la posible solución del Alzheimer a partir de una ingeniería genética. En todo caso, el tratamiento actual es, mientras hay un, mientras cuando comienzan los signos del al Alzheimer, ¿qué le recomendamos a un paciente? Que se ponga en paz con la vida, con su vida, con su familia. Mientras todavía tiene lucidez, ordene las cosas legales, que siempre son dolores de cabeza y fuentes rencillas. Ordene los asuntos de su vida. Ofrezca un perdón general y pida ser perdonado. Póngase en paz con su conciencia mientras tiene la lucidez para ello. Y después, el tratamiento que aconsejamos es el del inmenso amor y la inmensa paciencia de sus seres queridos. Para comprender que ese ser humano es víctima de esta situación, y así como nos dio tanto en la vida, ahora tenemos el deber de darle a esa persona. Y no tenerla como un trasto. Y mucho menos desear su desencarnación, sino dejar que viva su proceso y apoyarlo hasta en las más elementales necesidades. Y esperar. Esperar A ver si la medicina nos brinda eso. Las obsesiones colectivas son muy difíciles de examinar. Porque hay que tener cuidado en confundir ciertos procesos colectivos, familiares, por ejemplo, o de grupos humanos. Es difícil distinguirlos y todavía no tenemos una comprensión adecuada. Y hay que tener cuidado con eso, de evitar confundir las catástrofes naturales, las calamidades sociales, las mm, hecatombes que se pueden producir, los tsunamis, terremotos, todas esas catástrofes naturales que se llevan cientos o miles de personas, suponer que eso es un, eh, un karma colectivo, o que había allí una obsesión colectiva, es una, un atrevimiento. Suponer que cuando destruyeron las torres de Nueva York, las 3000 personas que fallecieron víctimas del terrorismo y el fundamentalismo religioso y político, suponer que esas tres personas de más de 100 nacionalidades todas estaban unidas por un mismo karma colectivo, es un pandemonio, una locura. Eh, hay temas sobre los cuales no logramos entender del todo por qué se producen esas situaciones tan, que afectan a tantos grupos humanos. Siendo más modestos, lo que podemos decir es que hay algunas obsesiones que evidentemente vinculan a uno o más grupos familiares. Los hay. Y podrían haberse producido allí eh, reencarnación de espíritus vinculados por un proceso conflictivo, y ahora ese, ese proceso podría estar afectando a un grupo de personas. De manera que obsesiones colectivas hay. Yo sugiero no llevar esto al extremo de imaginar que las catástrofes colectivas sean producto de esta naturaleza. Trabajar un poco con más simplicidad, yendo como quería, como han pensado Kardec y los autores espíritas, yendo de lo conocido a lo desconocido y no al revés. Yendo de lo simple a lo complejo y no al revés. Yendo de lo que podemos averiguar acá y avanzar y no venir a la inversa, porque nos extraviamos. Y, ¿cómo convencer a otros psicólogos de una visión espiritualista o espírita? Bueno, esto me toca muy cerca Yo fui vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Venezuela. Y me tocó... Me tocó lidiar con mis colegas, todos amigos míos, muchos de ellos profesores conmigo en la universidad. Estábamos en el gremio y uno a veces tolera con mucha indulgencia hasta las burlas. Yo más de una vez les, había, les decía, cuando me decían, tú eres espiritista y hasta buena persona pareces. Y hasta, como una persona que parece, que parece inteligente es espiritista. Yo les decía, bueno, sí. A veces podemos tener cara de lerdos, pero la administramos. <risa> eh, no hay otra manera, en primer lugar, quienes estamos en esta convicción, de mostrar por nuestra cultura, por nuestros valores, por nuestra actitud de buenas personas, por nuestra capacidad de servir al prójimo, por nuestra actitud generosa, respetuosa, por llevar una vida correcta, ser buenos trabajadores, buenos estudiantes, buenos hijos, buenos padres, buenas personas, buenos ciudadanos, es la mejor manera de decir, caramba, yo no soy espiritista, pero el espiritismo hace personas buenas. Y una, un ejemplo vale por mil palabras. Fíjense lo que le está ocurriendo a la iglesia católica con la pederastia. Tantas obras positivas de la iglesia se ven enturbiadas por estos... Cientos y a veces miles en la historia de sacerdotes que violando sus compromisos morales y religiosos son capaces de violar una criatura sistemáticamente, engañándola, provocando ese estado de, de desencanto en los fieles de esa iglesia. Entonces, un buen ejemplo es la mejor imagen de una doctrina. Los espíritas están en, la, en el deber moral de ser buenas personas, porque cualquiera que no lo sea, podrá decir, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, porque yo creo que si alguien se murió, se acabó todo. Pero caramba, veo que las personas que son espíritas tienen una buena conducta ante la vida. Eso ya es bastante. En el caso de los profesionales, de los psicólogos, es muy difícil, porque aquí entraría un terreno... Eh, que no quiero entrar mucho del ámbito profesional, se los voy a resumir. La psicología es una disciplina que le ha costado mucho ser admitida en el mundo de las ciencias. Recuerden que la psicología ha seguido un proceso muy diverso. Nació con los griegos, como todo, de paso. Los griegos la llamaron psicología, que era estudio del alma, pero luego, con el paso de los siglos, la psicología dejó de ser una ciencia del alma y pasó a ser una ciencia sin alma. O peor, una ciencia contra la idea del alma. Y las corrientes modernas, como el conductismo, por ejemplo, eh, son totalmente organicistas, biologicistas, contrarias a cualquier idea espiritualista. Este servidor que está aquí ha sido 35 años profesor de psicología clínica, en una escuela totalmente conductista y donde es obligatorio seguir los programas de estudio conductuales mis alumnos que me conocen por la televisión que soy espiritista, me dicen profesor, y después que termine la clase usted nos puede dar ese mismo tema de otra manera yo le digo, podemos hacer algo pero que no se entere el director y hacia 19 casi el año 2000, casi en el año 2000, a mí, a mí me fue permitido, ustedes lo pueden buscar por internet, a mí me fue permitido en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Humanidades y Educación, me fue permitido crear por primera vez en Venezuela y una de las pocas veces en América Latina, una cátedra llamada Historia de la Parapsicología. De la parapsicología. A partir de un libro mío que hoy he visto una edición antigua pero que ya tiene más de 20 ediciones renovadas y actualizadas. Y se creó una cátedra de Historia a la Parapsicología. Bajo ese nombre, pues había una apertura hacia temas como estos. Y el decano de esa facultad, colega mío, amigo personal, me dijo textualmente. Esa cátedra se le crea por petición a John Aispuroha. El día que John Espuro se jubile esta universidad, esa cátedra se cierra. Y dicho y hecho. Yo me jubilé, aunque yo sigo siendo miembro del consejo universitario, de dirección de la universidad, pero me jubilé de, ya de la, de la enseñanza, de la docencia, y aún así la cátedra fue cerrada. Era una cátedra a la persona. Más nada. Estos prejuicios están así. Imagínense, si eso es con parapsicología, que hay universidad en el mundo que la estudian, imagínense algo relacionado con espiritismo, en el mundo de la academia, en el mundo de la psicología. Ahora, muchos de esos psicólogos tienen un síndrome de la apariencia. Me consta que más de una vez, muchos de ellos que en diálogos en el colegio o en la universidad se han opuesto a la tesis de la supervivencia espiritual, y todo lo explican por las teorías del reforzamiento, la conducta, el, el condicionamiento, me consta que en privado han venido a hablar conmigo, porque tienen un caso, una persona que tiene facultades de mediunidad, y ellos consideran que el único lugar donde puede desenvolver esa facultad es en el centro espírita. Eso sí, que nadie se entere. Entonces, aquí ocurre algo que lo decía un ilustre francés llamado Camilo Flammarion, que fue amigo de Alain Kardec cuando él era joven. Camilo Flammarion en un libro muy interesante llamado La muerte y sus misterios, en tres tomos, Flammarion comienza el libro diciendo hay criminales que no están en las cárceles, dice Flammarion, son aquellos que teniendo pruebas de la existencia del espíritu los niegan por prejuicios sociales. Yo no digo caramba, que todos los psicólogos estén en una actitud así, pero sí sostengo la experiencia, y con esto voy a terminar igual que empecé, la experiencia después de más de 50 años me ha confirmado lo siguiente. La mayoría de las personas que yo he conocido en mi vida, y créanme que he tenido debates en radio, en televisión, con representantes de todas las escuelas, religiosas, filosóficas, materialistas, científicas, y tengo el siguiente resumen. La inmensa mayoría de las personas con las cuales hemos debatido sobre el espiritismo, son personas de buena fe, buenas personas que en su área son, tienen mucha experticia, mucho conocimiento, pero la mayoría de esas personas que se han pronunciado contra el espiritismo nunca leyeron espiritismo. Nunca. Me consta que la inmensa mayoría de las personas que critican la obra Alan Kardec no la han leído. También muchos espíritas tampoco la han leído. Y no la han leído completa, sino fragmentaria. Pero muchos de los que se oponen a la visión espírita nunca han estudiado este tema. Critican lo que no conocen. Voy a hacer una excepción aquí muy interesante. Y se los digo aquí para que. para ser justos. En Puerto Rico existe una universidad jesuita y en esa universidad el rector hasta el día de hoy es una persona muy amable que me invita en Puerto Rico a dar conferencias sobre espiritismo en la universidad jesuita. Esta persona es el padre Jesús Santiago, rector de la universidad de Atorrey, lo digo con todos sus nombres, una persona a la que yo le tengo un profundo afecto, sus padres fueron espiritistas, él no, sacerdote jesuita, y él se graduó de teólogo en la Universidad Lateranense de Roma con un trabajo doctoral titulado Análisis Crítico de la Obra de Alan Kardec. Premiado por el Vaticano, el libro Análisis Crítico. Me regaló el libro en inglés, un libro de 700, 800 páginas. Quiero decirles que he debatido con él en los términos más fraternos del mundo, posiciones distintas, con un respeto extraordinario, un diálogo que enriquece. No hay un diálogo más bonito que aquel en, que, en el cual personas que piensan diferente pueden, sin embargo, presentar sus puntos de vista sin agredirse, sin ofenderse, sin decirse cosas personales. Hemos dialogado en la universidad. Él me invita a que yo dé mi conferencia y otro día dialogamos. Es incapaz de de intervenir en la conferencia y les puedo decir que conoce la obra de Alain Kardec al detalle. Y de hecho, críticas que le hace a Kardec yo también las comparto. Ahora, él no comparte conmigo ni la reencarnación, sí comparte la mediunidad. En general, él dice que para un católico es perfectamente aceptable la mediunidad, que de hecho, él, él dice, el cristianismo no se explicaría sin mediunidad. Pero obviamente no acepta la reencarnación ni las tesis espíritas. Pero es una excepción de las pocas que yo he encontrado en el mundo. Porque la inmensa, y acuérdense lo que hoy les estoy diciendo, traten de verificarlo, la inmensa mayoría de las personas que critican el espiritismo no lo critican porque lo conocen. Lo critican porque no lo conocen. Yo siempre estoy abierto a un diálogo crítico sobre espiritismo con el que primero se haya tomado la molestia de leerlo. Porque, caramba, discutir con alguien sobre un tema que no ha leído, es como que me pidan a mí que yo discuta de ingeniería hidráulica. Pero si yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, mis amigos, eh, lo que yo invito a mis colegas siempre es, siempre los he invitado a eso. Caramba, dense una leidita del tema. Y después me dicen todo lo que quieran contra el espiritismo. Es más, nuestra institución en Caracas... Es tribuna abierta para los opositores al espiritismo, siempre que previamente hayan leído. El problema es que cuando leen, entonces ya dejan de ser tan opositores. Muchas gracias a todos. Encantado.